Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues en este vídeo lo que vamos a hacer es empezar a ver los dispositivos que nos van a permitir que solo se produzca un, un cambio, un, una actualización del estado que almacena el, el latch eh, por, por periodo de reloj. ¿vale? Estos dispositivos que habilitan esta posibilidad de que no se produzcan más de un cambio en un mismo periodo de reloj, pues se eh, conocen con el nombre de flip-flop, ya no se llaman eh, latches. ¿Vale? y vamos a ver tanto el tipo D como el tipo jk posteriormente también lo que haremos es ver cómo incorporamos dentro de estos flip flops una entrada de reset y set para poder inicializarlos al principio de eh, la, la activación de, del inicio de ejecución de uno de estos circuitos como decíamos eh, los latches tienen la dificultad de que eh, es difícil controlar el instante exacto en el que se va a producir el cambio, el, la actualización del estado que se almacena internamente. De la misma forma, es complicado evitar que se produzcan cambios de forma consecutiva. En el, en el flip-flop, por ejemplo, un, uno de tipo JK, eh, con el estado 11 se podría encontrar que entrasen un bucle de, eh, activación, eh, de ir cambiando eh, estos valores. ¿vale? Para esto eh, se han definido, se han creado los flip-flops que fuerzan que únicamente se produzca el cambio en un punto muy concreto de la señal de enable, que en este caso ya deja de llamarse señal de enable y pasa a llamarse señal de reloj porque sincroniza, el, es, es un sistema síncrono, ¿vale? En el sincroniza el instante en el que queremos que se produzca ese cambio, ¿vale? Por tanto, la señal de enable ahora ya no es de enable, es de clock, ¿OK? Y estos cambios se producen únicamente en un punto muy concreto, muy característico. Hay dos opciones: aquellos flip-flops que trabajan eh, por flanco ascendente, y entonces los cambios se producen siempre que se produce un cambio de 0 a 1, es decir, en este instante de tiempo, únicamente aquí. Aquí será en el momento que se actualice el valor: en este flanco ascendente, en este flanco ascendente, en este flanco ascendente, etc. ¿Vale? O, por el contrario, aquellos flip-flops que trabajan con flanco descendente, que lo que harán es actualizarse en el caso contrario, cuando la señal pasa de 1 a 0. Entonces será aquí, aquí, aquí, aquí y así sucesivamente. Y solo se produce una actualización, solo se produce un cambio en cada periodo, en cada ciclo de reloj. ¿vale? Cada en cada periodo de la señal de reloj solo se produce un cambio y este cambio coincide con el momento en el que se produce o bien el flanco ascendente o bien el descendente y se tendrán en cuenta los valores de la entrada en ese preciso instante. El primer caso pues, eh, sería el caso del de flip-flop de tipo D, ¿vale? luego veremos el de tipo eh, JK. Para la implementación de este dispositivo, lo que vamos a utilizar son dos Latches de tipo D que van a estar organizados en lo que se conoce una organización maestro-esclavo. ¿Esto qué significa? Que un Enable eh, se activa en el momento contrario al, del, al Enable del otro Latch. Nunca van a estar los dos Enables activados de forma simultánea. Dicho de otra forma, los Enables son complementarios. ¿Vale? Este podríamos decir que es el, el, el Latch Master, maestro, y este sería el Latch Slave o esclavo. ¿Vale? Como os fijáis, la señal de reloj va directamente sin negar al, al esclavo y va negada al maestro. De esta forma lo que conseguimos es que los cambios se produzcan en el flanco ascendente. Si lo que quisiéramos es que estos cambios se produjeran en el flanco descendente, sería tan fácil como que la señal de clock fuese negada al enable del esclavo y sin negar al enable del maestro. De esta forma, los cambios se producirían únicamente en el, en el flanco descendente. Y la representación del flip flop, tipo D, en lugar de ser esta, Sería esta de aquí. Normalmente, cuando nos encontramos con un círculo a la entrada del reloj, lo que nos quieren indicar, los que nos quieren señalar, es que trabaja con flanco descendente. ¿vale? El, el símbolo que representaría este flip-flop con, con flanco de flanco descendente sería este que habéis visto aquí. Y básicamente el funcionamiento es que cuando este flip-flop está abierto. Este no lo está, de forma que si se van produciendo cambios en la entrada D, estos cambios solo se ven actualizados en este flip-flop, nunca en la salida final del circuito. Y hay un momento en el que esta situación cambia, que es cuando pasa del, del valor 0 al valor 1, cuando el clock pasa de valer 0 a valer 1, este flip-flop se queda con su valor almacenado, ese valor ya no cambiará más, mientras que el, enable, el clock esté a 1, a porque al negarse el enable pasará a valer 0, y este valor de aquí ya sí que se podrá escribir en este flip-flop porque su enable estará activado. Como su enable está activado porque el clock vale 1, el valor que se ha quedado fijado aquí es el que pasará a este enable. Lo tenéis que imaginar como una de esas puertas que hay, eh, por ejemplo, haciendo una analogía así un poco a la vida real, esas puertas que hay en las, en las zonas neutrales de los aeropuertos, una vez que habéis recogido la maleta, que tenéis dos puertas, que la primera se abre, tú puedes pasar a la zona de intermedia de las dos puertas, la primera puerta se cierra, y la segunda es en ese momento que se abre. Nunca pueden estar las dos puertas, abiertas de forma simultánea. De forma que tú entras y una vez que has entrado y se abre la segunda puerta, ya puedes pasar al siguiente habitáculo. ¿Vale? Es así que os lo tenéis que imaginar. Vamos a intentar que lo veáis un poco mejor con un ejemplo que tendríamos aquí en el que eh, representamos un cronograma, representamos una un diagrama de tiempos, un cronograma de cómo van evolucionando estos flip-flops, ¿vale? Imaginaros que lo que tenemos almacenado, lo que tenemos en la D, ¿eh? es un 1. Aquí tenemos el valor 1, ¿ok? Mientras que el clock vale 0, este clock de aquí, este enable de aquí, es igual a 0. Y este de aquí es igual a 1. Entonces, aquí se están... El valor de la D sí que se almacena internamente en este flip-flop y la salida de este flip-flop también es 1, pero este valor no se almacena, no se guarda aquí dentro. ¿Vale? Se produce el flanco ascendente de reloj. En este instante en el que se ha producido el flanco ascendente de reloj, el enable de este, segun, de este del, del latch maestro pasa a valer 0. Por tanto, este valor que teníamos 1 a la entrada, porque la D sigue valiendo 1, ¿vale? ya se queda almacenado aquí. Por muchos cambios, por mucho que cambie la D, este valor ya no se mueve, porque el enable es 0. Por tanto, aquí tenemos fijado, en la Q de salida de este latch, tenemos fijado un 1. Que ahora, como el clock vale 1, el enable este es 1 y este 1 es el que se almacena aquí dentro. ¿okay? Y por tanto, la Q pasa a valer 1. Si sí, mientras que se encuentra activo el clock, esta D cambia, imaginaros que ahora esta D ya no vale 1, sino que vale 0, no, este cambio no se va a ver en la salida, porque como este Enable es 0, este cambio a 0 no se escribe dentro de, del primero de los flip-flops, de los primeros de los latches, perdón, y por tanto la salida de este primer latch no cambia, y por tanto tampoco cambia, el valor, o el valor que está almacenado en este Latch. Y es gracias a que es, podríamos decir que este Latch, primero, está cerrado, no admite nuevas actualizaciones. En el momento que esto cambia, que el clock pasa a valer cero, pues este segundo Latch se desactiva, ya no se permitirán ningún tipo de actualización, por tanto, el valor que ha quedado aquí almacenado es el 1, y da igual que esta D esté cambiando, y por tanto est esta salida también cambia, porque todo esto se va a poder producir porque el enable aquí ahora ya vale 1, como el clock vale 0, al negarlo el enable vale 1, pues cualquier cambio ahora en este periodo de tiempo, cualquier cambio en la D sí que se va a actualizar en este flip-flop, ¿vale? Por tanto, si la D en algún momento vale 0, aquí almacenaremos un 0, si la D vale 1, aquí almacenaremos 1, etc. Supongamos que en un momento dado la D ya se estabiliza en 0 y aquí almacenamos un 0. Por tanto, aquí en la salida de este latch tenemos un 0 y en el momento que se produce el flanco ascendente, los enables se giran, el enable del slave pasa a valer 1, el enable del maestro pasa a valer 0, por tanto, como la D valía 0, el valor que se queda aquí almacenado ya, mientras que este clock esté activo, es un 0, y esto no volverá a cambiar hasta este instante de tiempo, a nos. A, aunque la D vaya cambiando de valor, por tanto nos aseguramos que al segundo latch, al esclavo, solo va a llegar un cero en este periodo de reloj, y este cero efectivamente será el que ahora se escribe en este, en este segundo latch, y la Q pasará a valer cero, ¿de acuerdo? Por tanto, ahora ya vemos una diferencia muy importante en el comportamiento entre los flip-flops y los latches. Básicamente es que los flip-flops solo permiten un cambio de su estado, desde el valor que almacenan, en los flancos, bien ascendente o descendente, dependiendo del tipo que sea. Pero, sin embargo, los latches sí que permiten cambios, mientras que el enable se encuentre activo aún. Así que ahora lo que podemos hacer es comparar el comportamiento de lo que sería un latch de tipo D, con un flip-flop de tipo D. Imaginaros que esto es la señal clock para el caso del flip-flop y la señal de enable para el caso del latch, ¿vale? Lo único que eso es un cambio de nomenclatura. Y que tenemos la entrada D, ¿vale? Vamos primero con el caso del flip-flop porque es más sencillo. El caso del flip-flop, para analizar en qué instantes de tiempo se producen los cambios, Recordar que un cronograma o un diagrama de tiempos, es la evolución de la señal a lo largo del tiempo, ¿vale? El tiempo va evolucionando de izquierda a derecha en estas señales y es como van cambiando el valor de las señales a lo largo del tiempo, ¿vale? Pues tenemos que esta D ha ido avanzando, se ha cambiado aquí a... Se primero cambia a valor 1, luego vuelve a valor 0, vuelve a 1, etc. ¿Ok? Pues el caso más simple es el del flip-flop. ¿Por qué? Porque los cambios solo se producen en los flancos Imaginemos que es de flanco ascendente, pues en los flancos ascendentes, es decir, aquí, aquí y aquí. Por lo tanto, podemos mirar únicamente o analizar los cambios en este punto, en este punto de aquí y en este punto de aquí. El resto del tiempo, el estado no va a cambiar, se va a parecer, se va a mantener al estado que al, al valor que había almacenado anteriormente. Por tanto, si empezamos con un valor 0, será 0 hasta aquí. En este punto tenemos que mirar el valor de d. El valor de d aquí es 0. Si es 0, seguimos almacenando 0. Así que seguiremos teniendo un 0 hasta el siguiente flanco ascendente, que es aquí. En este flanco ascendente, la d es 1. Por tanto, el valor que se almacena pasa a valer 1. ¿Hasta cuándo? Hasta el siguiente flanco ascendente. En este flanco ascendente... La señal de sigue vuelve a valer 1, por tanto, seguiremos almacenando 1 ya hasta el siguiente flanco que ya no entra dentro de, del espacio del tiempo que estamos analizando. ¿vale? Por tanto, solo se podrían producir tres cambios de estado en un flip-flop de, tip, de en un flip-flop que serían este, este y este. Esto no es así en un latch. En un latch se pueden producir cambios siempre y cuando la señal de Enable esté activa. Cuando la señal de Enable está activa en este caso particular? Pues está activa desde aquí hasta aquí, es decir, este periodo de aquí, está activa desde aquí hasta aquí, que es este periodo de aquí, y está activa entre este instante y este otro instante de tiempo. ¿Vale? Fuera de estas regiones, el estado no va a cambiar, así que si inicialmente tenemos un cero, hasta que lleguemos a esta región, el estado no va a cambiar. Pero mientras que el enable esté activo, el comportamiento del estado va a ser igual que el de la entrada D. Si la entrada D vale 0, va a cambiarse a 0. Si la entrada D vale 1, va a cambiarse a 1. Pero, repito, únicamente mientras que está el enable activo, es decir, únicamente mientras estos tres cuadrados que representan este periodo de tiempo. ¿Vale? Así que aquí empezaríamos, todo esto sería 0 porque la señal D es 0, pero aquí pasa a 1, así que el valor almacenado también pasa a valer 1, aquí vuelve a pasar a 0 y uh, ya cuando se desactiva la señal de enable se queda en 0 hasta la siguiente activación. Pero fijaros que en un periodo de reloj se han producido esos cambios, hemos pasado de 0 a 1 y de 1 a 0. Eso no es deseable en un circuito síncrono. Y ahora aquí, en el momento que se vuelve a activar la señal de enable, pues cambiará al valor de la entrada de D, que aquí es un 1, por tanto, pasa a valer 1, pero como dentro de ese periodo de tiempo vuelve a haber un cambio a 0, pues la señal pasará a valer 0, ¿Veis? Básicamente es copiar esta zona de la entrada D. ¿Mm? A partir de aquí, la señal volverá a valer 0 hasta la siguiente activación. En este punto la señal D vale 1, por tanto el estado pasará a valer 1. Como aquí la, D, la entrada D no cambia, pues no se produce ningún cambio adicional a la salida. Pero como veis, para la misma entrada, el comportamiento de la salida del estado del valor que almacena un latch no tiene absolutamente nada que ver con el comportamiento de la salida del estado que almacena un flip-flop. ¿vale? Esto era lo que os quería mostrar, os, os quería eh, representar, ilustrar con este diagrama de tiempo. Una cuestión importante sobre los circuitos secuenciales, y en particular sobre los flip-flops, es que en el momento que se inician, en el momento que se arrancan, que se le proporciona electricidad, energía, el estado que tienen almacenado es totalmente desconocido. No podemos saber en qué estado se encuentra. Por tanto, es muy habitual ver que estos dispositivos dispongan o bien de una señal de reset o, una, o bien una señal de set, o incluso ambas de las dos, que lo que nos ayudarán es que a, en el instante inicial de ejecución del circuito, poder hacer un reset inicial para conocer que todos los, todo, todo los bits de estado, todos los flip-flops, se inician con el valor 0, o hacer un set para saber que todos estos bits, todo este estado, se inicia con valor 1. ¿vale? Si pulsamos el reset o activamos el reset, al inicio, al arrancar el circuito durante unos instantes de tiempo, resetearíamos todos los flip-flops, ¿vale? Por tanto, tenemos el caso del reset y... y el set. Y nos podemos encontrar habitualmente que este funcionamiento puede ser por nivel bajo o por nivel alto, ¿vale? Si el funcionamiento es por nivel alto, significa que cuando el reset o el set se ponen a 1, es cuando se produce el reseteo o el set del circuito, es decir, se inicializa a cero o se inicializa a 1. Pero nos podemos encontrar también con el caso contrario. Normalmente este caso contrario vendrá representado igual, pero lo único que tendremos es de nuevo, al igual que con el, flip, con el clock indicábamos el, el flanco descendente con un círculo a la entrada, pues aquí nos vamos a encontrar con esta misma nomenclatura, ¿vale? Y con el set, lo mismo, nos podríamos encontrar lo mismo. Básicamente, esto lo que significa es que el reset se produce cuando la entrada vale 0. Y cuando la entrada vale 1, lo que tenemos es el funcionamiento habitual. Y el set, lo mismo, si es por, por valor bajo, cuando el set vale 0 es cuando se activa, cuando se fuerza valor 1 eh, internamente en el circuito, y cuando el set vale 1, lo que hacemos es que funciona normalmente, ¿vale? Aquí, en este caso, lo que tenéis explicado es el caso de nivel alto, ¿vale? La activación... El reseteo o el seteo se produce por nivel alto, por un 1, ¿vale? y corresponde con estos circuitos, con estas representaciones de aquí. Y lo que he explicado, que no lo tenéis aquí, pues sería con el nivel bajo, y es al contrario. Estos valores o este comportamiento sería al contrario. Y aparte de los tipos de reset que llamo, y set que hemos comentado, nos podemos encontrar aún una diversidad mayor en función del instante en el que se produce este Reset. Nos podemos encontrar con flip-flops que implementen un Reset síncrono y flip-flops que implementen un Reset asíncrono. Si el Reset es síncrono, el reseteo se producirá en el flanco ascendente de reloj. Independientemente del momento en el que se active ese Reset, hasta que no llegue el flanco ascendente de reloj, no se producirá el reseteo del flip-flop, sin embargo, si es asíncrono eh, el reset se produce de forma inmediata. ¿vale? En el caso del síncrono, del anterior, también tiene una implicación y es que si el reset se activa antes de llegar al flanco de ascendente de reloj y se desactiva antes de llegar a ese instante, ese reset no se llegará a producir, se tiene que mantener en el tiempo al menos hasta que llegue el flanco ascendente del reloj para que se produzca. Sin embargo, en el asíncrono no tiene por qué ser así. En el momento que se produce, que se activa, ese reset ya se lleva a cabo y, y ya se ha reseteado el circuito. Por tanto, ¿cómo cambia esto a nivel de, crono, de diagrama de tiempos, de nuevo, de cronograma? Pues en el síncrono, como hemos dicho, el reset se produciría en la llegada del flanco ascendente, es decir, aquí. Por tanto... La, si esto es 1, el, el estado que está almacenando es 1, hasta la llegada del flanco ascendente a pesar de que el reset se había activado aquí. Todo este tiempo, aunque el reset estaba activado, como no había llegado a un flanco ascendente, no se ha producido. Sin embargo, en el caso del asíncrono, nada más que llegamos aquí y se produce esa, eh, esa activación del reset, el circuito ya se resetea y, por tanto, el valor que queda almacenado es un cero. Esa es la diferencia entre el comportamiento de un reset síncrono y un reset asíncrono. ¿Cómo se implementan? Bueno, el asíncrono es el más complicado y requiere de toda una modificación de las puertas internas que implementan el flip-flop, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenéis la, cómo vendría representado, cómo vendría implementado un reset por nivel bajo, esto sería un reset por nivel, por, eh, nivel bajo, de un eh, flip-flop de tipo D, ¿vale? No vamos a entrar a analizar cómo funciona. En vídeos posteriores eh, llevaremos a cabo la, la simulación de estos dispositivos, de estos de circuitos, eh, con el simulador que utilizamos, con el digital, y veréis que efectivamente esto lleva a cabo la función de reset. ¿vale? Pero no vamos a entrar en cómo se implementa o cómo deberíais sacar vosotros eh, cómo incluir esos resets internamente. Pero bueno, que sepáis que esto implementa un reset eh, asíncrono, que lo hayáis visto alguna vez, ¿vale? Y este de aquí, la forma de implementar el síncrono es mucho más sencillo porque lo único que tenemos que hacer es conseguir que se haga un reset en el momento del flanco ascendente. Hacer un reset, en el caso de un flip-flop tipo D, es hacer que valga 0 y en el caso de un tipo JK, por ejemplo, sería hacer que la J sea 0 y la K sea igual a 1. ¿Vale? Así que basta cambiar la lógica de entrada para forzar el cero en el caso de que se active el reset. De nuevo, si tuviésemos un reset que trabajase por nivel flanco, eh, por nivel bajo, el es decir, que el reset se activa con un cero, para implementar esa lógica extra que implementa el reset, lo único que tendríamos que hacer es poner una puerta multiplicando la entrada D del circuito por el reset. Por tanto, en el momento que esta entrada de reset, esta señal de reset, vale 0, la multiplicación ya valdrá 0 y por tanto a la entrada de la D tendremos un 0 y lo que se guardará es un 0, es decir, se hace un reset, ¿vale? Así que por eso decimos que es un reset por nivel bajo, porque se activa cuando vale 0, ¿de acuerdo? Entonces, mucho más sencillo implementar uno síncrono, pero la funcionalidad es distinta del síncrono. Hay que conocer si se está trabajando con un síncrono o un asíncrono para saber cómo va a funcionar, cómo se va a comportar ese circuito. Y ya por último, eh, lo que os quiero mostrar es la estructura de un flip-flop tipo JK. Al igual que, eh, en el caso del flip-flop tipo D, seguimos una estructura de maestro-esclavo, lo que internamente eh, no corresponde, obviamente, pues, pues a un latch de tipo D, ¿vale? sino que es, es un poco modificado. ¿vale? Esto está hecho, está planteado para que eh, se, toda la implementación se base en puertas NAND. ¿vale? Entonces, tampoco es que estemos utilizando la implementación con NAND de ningún flip-flop, ¿vale? Ni, de ningún latch, perdón, ni del latch tipo SR, ni de, ni de un latch JK, ni de un latch tipo D. ¿vale? Son, es una organización interna un poco distinta, pero al fin y al cabo tenemos una parte que trabaja como master que solo funciona, solo cambia cuando el clock vale 0, ¿vale? Y una parte slave que solo cambia cuando el clock vale 1. Entonces estas dos entradas, estos dos valores de aquí, este de aquí y este de aquí, solo se permanecerán estables mientras que el clock valga 1 y esos cambios se producirán aquí a la salida, ¿vale? No vamos a entrar en detalle al, a, a cómo funciona, cómo, cómo se comportan internamente todas y cada, cada una de estas puertas. Como os digo, o como os dije en el caso del Reset, en vídeos posteriores vamos a ver cómo implementar o, o estos circuitos implementados con Digital y allí ya podréis ver cómo se van comportando las salidas de cada una de las puertas. De todas formas, también os emplazo para que vosotros por vuestra cuenta lo probéis más lentamente y ver cómo se van cambiando los valores de las distintas puertas, ¿de acuerdo? Ya por último, simplemente indicar que la representación de un flip-flop tipo JK pues es la típica de un flip-flop, lo único que con la sentada JK y la entrada del reloj. Esta se correspondería a uno que trabaja por flanco ascendente, si tuviésemos el, el circulito de negación a la entrada correspondería a uno de flanco descendente. Ahora ya por último, lo que os quería repasar por un, primero eran las tablas de verdad, es decir, las que nos definen el funcionamiento de los distintos flip-flops que, que hemos visto. Los flip-flops tipo SR, los flip-flops tipo D y los flip-flops tipo JK. Si os acordáis, el SR, 0,0 mantiene estado, es decir, el siguiente estado, el Q sub n más 1, es el mismo valor que el estado actual, el Q sub n. Si es 0,1 hace un reset, si, si es 1,0 hace un set, ¿vale? Y si es 1,1 no está definido. El JK es el mismo comportamiento, lo único que en el caso del 1,1 lo que tenemos es que negamos el estado actual cambia, el estado actual, y en el tipo D lo único que hacemos es quedarnos con el caso de set y reset, ¿vale? Si es un 0 se guardará un 0 en el siguiente estado, y si es un 1 se guardará un 1. Cuando construyamos los circuitos secuenciales, vamos a necesitar lo que se conoce con el nombre de las tablas de citación de estados. Esas tablas no son tablas de verdad, son otro tipo de tablas que la información que nos proporciona es... Si en el estado actual tengo cierto valor, ¿eh? si en Q sub n tengo cierto valor y quiero que en el estado siguiente, en el Q sub n más 1, tener otro cierto valor, ¿qué tengo que fijar a la entrada del flip-flop para que se comporte de esa forma? Vendría a ser un poco girar las tablas, ¿vale? Dicho de otra forma, si yo tengo un 0 y quiero pasar a 0, ¿qué tengo que escribir? Si tengo un 0 y quiero pasar a 1, en el siguiente estado, ¿qué tengo que poner en las entradas de los flip-flops? Y así sucesivamente. ¿Vale? Vamos a empezar con el D. Es más sencillo. El D, básicamente, la entrada siguiente es... Eh, la, lo que tengo que poner en la entrada es lo que quiero tener en la entrada siguiente. Si yo quiero pasar a tener un 0, pues para que Q sub n más 1 sea 0, tengo que escribir un 0. Y para que el estado siguiente sea un 1, pues en, el en la entrada tengo que escribir un uno. Así que básicamente la tabla de citación de estados de un flip-flop tipo D es coger el valor siguiente y, tra y, y, y poner esos valores. Así que si yo después tengo un 0 y luego quiero tener un 0, en la D tengo que escribir un 0. Pero es que también tengo que escribir un 0 si estoy con un 1 y lo siguiente que quiero es un 0. Básicamente lo que tengo que hacer es copiar el valor siguiente dentro de, o en las entradas de ese flip-flop. ¿Vale? El caso de sr ya es un poco más complicado, ¿ok? porque se pueden dar dos combinaciones para alguno de estos casos. Por ejemplo, si yo tengo un 0 y quiero pasar a 0, ¿qué puedo hacer? Conservar el estado, es decir, podría tener 0,0. 0, pero también lo que puedo hacer es un reset, que es 0,1. Cualquiera de las dos opciones me sirve, por tanto, lo que puedo hacer es poner a las entradas 0x, 0 y cualquier cosa, porque con cualquier valor de la r, si la s es un 0 y yo estoy con un valor 0, voy a pasar o después voy a seguir teniendo un 0, ¿ok? Fijaros en el caso de 1, 1. con 1, 1 ocurre lo mismo, puedo o bien mantener el estado para si tengo un 1 seguir teniendo un 1, o bien activar la entrada de set, que es 1, 0. De esta forma pasaría a obtener la combinación en la entrada X0. Con los otros dos casos ya no ocurre. Para pasar, si tengo un 0 y quiero pasar a un 1, lo único que puedo hacer es un eh, set. Es decir, 1, 0. Y si tengo un 1 y quiero pasar a 0, lo único que puedo hacer es un reset. 0, 1, ¿vale? Y para el caso del JK es muy similar, es muy parecido a lo anterior, ¿vale? Al caso del SR. Lo que aquí sí que tendré dos opciones para todas las combinaciones, gracias a que tengo la alternativa de siempre cambiar el valor actual con el 1, 1, ¿vale? Así que el 0, 0, pasar de un 0 a 0 y pasar de un 1 a 1 es lo mismo que en el SR. Puedo o bien guardar estado o resetear, en el primero de los casos, 0, 0, 0, 1, lo que supondría que la j sería 0 y la kx, vale, pondré la j aquí para verlo mejor, ¿eh? y en el, en el último caso lo que puedo hacer es mantener estado, 0, 0, o hacer un, un, un set, que es 1, 0, por tanto aquí me quedaría x, 0. Ahora, si tengo un 0 y quiero pasar a 1, lo que puedo hacer es, o bien cambiar el estado, combinación 1-1, o bien hacer un set que es 1-0. Entonces esto me queda en que sea la entrada 1x, mientras que en la J haya un 1, el comportamiento que, que vamos a tener es que teniendo un 0 pasará a un 1. Y si tenemos un 1 y queremos pasar a 0, Puedo cambiar el estado, cambiar el valor, 1, 1, o hacer un reset, 0, 1, por tanto me queda x, 0. ¿Vale? Y estas, en definitiva, pues serían las tablas de excitación de estados que lo que me van a definir es, si yo tengo cierto valor y quiero que en el siguiente ciclo esté almacenado cierto otro valor, qué es lo que tengo que poner a la entrada del flip-flop para que éste se comporte de esa manera. ¿De acuerdo? Esto será muy útil cuando llevemos a cabo la implementación de eh, un circuito secuencial, ya que necesitaremos esta información de aquí. ¿Vale? Y bueno, con esto ya está. Así que en el siguiente vídeo lo que haremos es usar la herramienta de digital para, poder, para ver cómo funcionan todas estas implementaciones que, de flip-flops y de latches que hemos ido viendo durante los últimos vídeos. Así que, nada, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.